Un día más en el Salón de la Justicia Social. Superamigues de la justicia social, el país se está prendiendo fuego y nuestro gobierno progresista no sabe cómo apaciguar la crisis. Necesitamos ideas para proteger la institucionalidad y sostener a este gobierno hasta 2023, lo cual sería un milagro. Rayos Superman, la situación se ve realmente delicada. Sí, necesito que pensemos algunas ideas para serenar el humor social y administrar bien los pocos recursos que nos quedan. ¿A alguien se le ocurre algo? Creo que deberíamos crear un nuevo ministerio dedicado exclusivamente a la salud menstrual. De esa manera las mujeres Tendríamos más visibilidad Y la sociedad se volvería más inclusiva Bien, ahora alguien que no sea Un completo retardado mental Yo digo que legalicemos la venta y el tráfico De órganos, es un mercado más Como cualquier otro, y si hay demanda Habrá oferta, ¡viva la libertad! Felicidades, Robin Acabas de lograr una estrepitosa Caída del liberalismo en las encuestas Sin precedentes Sí, hice algo importante, mi mamá estará orgullosa No, Robin, no es algo bueno, Dios mío, qué retardado. ¿Alguien más? Deberíamos poner un impuesto a la renta inesperada. ¿Qué demonios es una renta inesperada, linterna color aborto? Tú sabes, si ganas más de lo que esperabas, pues a partir de hoy deberás pagar un impuesto. ¿Cómo demonios mediremos lo que alguien espera o deja de esperar, maldito lisiado mental? Oye, tranquilo, viejo, eso es simple. Mediremos el éxito. Si este mes tu negocio tuvo un gran incremento en su éxito respecto del mes pasado, pues... Deberás pagar un impuesto O sea que básicamente es un impuesto al éxito Oh no, no, no, bueno sí Es la idea más estúpida que he escuchado en mi vida ¿Por qué no ponemos también un impuesto al aire? Gran idea Estaba siendo sarcástico, maldito inútil Espera Superman, piénsalo un momento todos los ciudadanos de este país consumen aire Es realmente ridículo que no paguen por hacerlo Pudiendo repartir todo ese dinero que paguen entre los que menos tienen Aquaman, los que menos tienen también respiran A diferencia de ti, maldito pescado tonto con branquias Por ende, también ellos estarían pagando ese impuesto Pero Superman, eso pasa con casi todos los impuestos Y nadie dice nada Buen punto Y solo para corroborar cuando dices los que menos tienen te refieres a nuestros bolsillos, ¿verdad? Por supuesto, nosotros somos el pueblo No como la derecha, así se habla amiga, es la idea más estúpida que he escuchado y eso que Robin acaba de proponer legalizar el tráfico de órganos en un país donde existe Rosario Oye, oye, ¿sabes quién más se oponía así al tráfico de órganos? Déjame adivinar, Hitler o Macri Exacto, ambos, oh, aquí viene, durante la España franquista Hitler, Macri y Juan Pablo II dominaban el mercado de órganos cuyo objetivo era impedir que las mujeres pudieran abortar libremente ya que necesitaban justamente que la gente naciera para poder de esa manera conseguir órganos para traficar. Así fue como retrasaron la lucha de las mujeres y personas trans y disidencias sexuales durante siglos con la complicidad de la Iglesia Católica liderada en ese entonces por el Papa Donald Trump y los cardenales Jair Bolsonaro, Patricia Bullrich y Darío Lo Pérfido que obtenían su financiamiento de los grandes monopolios capitalistas dominados en aquel entonces por Ricardo López en Murphy, Carolina Pérez píparo, la calle Pou, el marido de Pampita, la calle Pou, José Luis Espert, la calle Pou, Carolina Lozada, la calle Pou, Ricardo Iorio y la calle Pou. Linterna color aborto, lo que acabas de decir no solo es un inmenso disparate que nada tiene que ver con nada, sino que además es cronológicamente imposible y nombraste a la calle Pou cinco veces. No importa, porque soy de izquierda y por ende todo lo que digo es válido y me hace bueno, y todo el que me contradiga es Hitler. Linterna color aborto, tú sabías que Hitler era originalmente socialista y maravilloso, como tú, eso es una vil mentira De la derecha neoliberal, no, está Históricamente registrado y de hecho Él sostenía ser el único en interpretar Correctamente el socialismo Su movimiento se llamó de hecho nacional socialismo. voy a decir que me Violaste Superman, ¿Qué? haré como Amber Heard y arruinaré tu carrera si no retiras Ahora mismo lo que acabas de decir Linterna color aborto Amber Heard fue llevada A juicio y ahora deberá pagar 15 millones De dólares por haber hecho lo que tú quieres hacer Maldita sea Superman, odio los datos Bien, tiene algo que decir el cupo de color ¿Qué? Sí, tú, Cyborg, ¿tienes algo para decir? ¿A qué te refieres con que soy el cupo de color, Superman? A que eres de color y por ende tienes que opinar ¿Te refieres a que no importa mi capacidad, sino solo mi color de piel? Exacto, me alegra que lo hayas entendido ¿Cuál es tu propuesta, Cyborg? Lo que dices es verdaderamente ofensivo, Superman Creí que era parte de este grupo por mis superpoderes ¿Tienes superpoderes? Claro que tengo superpoderes ¿Por qué creíste que era parte de los superamigues? Pues por el cupo de color Así como Robin está aquí por el cupo de diversidad sexual Oye, yo no soy gay ¿No eres gay porque eres Virgen Robin, pero ya pronto verás como si lo eres Oye Robin, ¿por qué te irritas tanto Cuando cuestionan tu sexualidad? Creí que eras liberal Oh no, mis amigos y yo no somos liberales realmente Somos unos patéticos marginados reaccionarios Usurpando una bandera que no nos corresponde Suficiente con el cupo gay Robin, quiero escuchar al cupo de color No quiero estar aquí por llenar un cupo Quiero que se me respete por lo que soy Lo siento Cyborg, así son las reglas Ahora cuéntanos tu idea Pues no tengo ninguna idea al respecto No importa, debemos cumplir con el cupo de color Así que dinos algo por más que no tengas ninguna idea. ¡Esto es ridículo! ¿Y por qué me llaman de color? ¿Acaso tu piel no es de color también? No, decimos de color porque creemos que decir negro es un insulto. ¿Crees que mi color de piel es un insulto? Yo no, los progresistas y ellos hacen las reglas, cyborg. Pues me cansé, no quiero ser parte de esto, decidan ustedes. Bien, dado que la propuesta de salud menstrual de la persona gestante Maravilla parece diseñada por un niño discapacitado y la idea de la compraventa de órganos propuesta por el idiota de Robin es algo digno de un caníbal con retraso madurativo, supongo que tendré que probar con la propuesta de linterna color aborto. Ya no recuerdo qué propuse Superman, ¿me lo puedes recordar? El impuesto a la renta inesperada. Y en otras noticias, el presidente Alberto Fernández acaba de presentar su renuncia. <risa>